Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos, chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, les habla Betina. También quiero enviar un saludo muy especial para Lisbeth Cresendis Hoy quiero enseñarles a hacer esta tarjeta número 2 para aniversario, llena de color y mucha creatividad. Espero les guste, ahora vámonos con el paso a paso. vamos a tomar medio pliego de cartulina plana y vamos a trazar el ancho 22 centímetros y el largo 48 centímetros cortamos nos quedaría así de estas tiras necesitamos 7 unidades los colores escoge los que más te gusten ahora vamos a tomar cada tira y la vamos a doblar por la mitad Nos quedaría así. Hacemos lo mismo con estas. Nos quedaría así. Ahora para pegarlas vamos a aplicar silicona líquida en este extremo. Tomamos otra. Y antes de pegarla vamos a medir acá 3.5 centímetros a partir de ahí pegamos vamos a escoger otro color hacemos lo mismo, medimos acá 3.5 centímetros para luego pegar desde acá aplicamos la silicona líquida en este extremo y pegamos nos va quedando así volvemos ubicamos acá que se me despegó debemos descentrar bien que nos quede todas parejitas vamos a hacer lo mismo con estas nos quedaría así ahora vamos a repasar de nuevo como las pegué medí 3.5 centímetros voy a trazar acá una línea y acá en este extremo aplicamos la silicona líquida ahora sí vamos a pegar empezamos a pegar, a pegar a partir de esta línea y pegamos esto ha sido todo nos quedaría así ahora vamos a empezar a doblar doblamos acá esta página nos quedaría entera acá doblamos que fue donde aplicamos la silicona esta nos queda entera colamos acá, y seguimos haciéndolo con todas y la última hoja quedaría completa Ahora vamos a hacer la pasta de la tarjeta, tomamos medio pliego de cartulina plana roja y vamos a medir 22 centímetros de ancho. Vamos a cortar dos tiritas. El largo no nos debemos preocupar por el largo porque el largo lo da la tarjeta. Cortamos. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar la tarjeta. Tomamos una tira roja. y en este extremo vamos a medir 5 centímetros a partir de ahí vamos a pegar la tarjeta esta hoja dobla vamos a añadir un pedazo de cartulina plana roja doblamos acá con silicona líquida pegamos acá cortamos nos quedaría así al colocar la tarjeta debe de tapar esta primera parte así ahora vamos a coger este extremo y vamos a doblar acá por donde doblamos no doblamos del todo esto sería para dibujar un corazón y recortamos nos quedaría así, el corazón lo podemos decorar así como están viendo, le apliqué mantiene y le delineé con marcador blanco, vamos a utilizar marcadores, si no tienen estos marcadores de vinilo pueden utilizar marcadores permanentes vamos a copiar una frase en este caso voy a copiar feliz aniversario pero acá pueden copiar la frase que deseen acabo de repasar un poco para que la letra me quede más gruesa y en esta parte copio aniversario también pueden copiar, feliz, primer mes pues la frase que deseen acá voy a hacer lo mismo, repaso para que se vea más la frase nos quedaría así ahora voy a tomar este marcador blanco y voy a alinear cada letra si no tienen este marcador pueden utilizar vinilo y lo hacen con pincel o si no lo pueden hacer con otro color de marcador el que tengan permanente hacemos lo mismo con esta y con marcador negro voy a alinear también cada letra esto sería para decorar nos quedaría así nos quedaría así acá delineé el corazón con negro hice unos corazones apliqué diamantina a la letra y con marcador naranja voy a hacer estos corazoncitos y punticos para decorar pueden también cortarlos con papel y los pegan con silicona los voy a delinear con negro para que se vean Nos quedaría así. Voy a colocar esta hojita en blanco acá para hacer una línea. Una línea negra. Esto sería para diferenciar la pasta de la tarjeta. Nos quedaría así. Ahora vamos a pegar la tarjeta. Le aplicamos silicona líquida y la pegamos. Nos quedaría así acá lo que hice fue cortar corazones con hojas de colores para decorar esta parte también los pueden dibujar si desean y acá en este lado por unos más grandecitos para pegar en el extremo lo hacemos con silicona líquida vamos a tomar una imagen, esta la saqué en google coloque aniversario y saque esa imagen y vamos a necesitar fotos de los momentos que han pasado, pues lo que, las fotos que deseen con marcadores vamos a empezar a hacer frases y vamos a pegar hojas de colores para pegar y luego copiar las frases recuerden que decoramos con corazones nos quedaría así feliz aniversario lo pueden colocar en este lado acá dibujen unos corazoncitos blancos o colocar nuestro aniversario en esta parte y en la parte del frente colocar te amo como deseen. acá pegué una foto copiamos las frases Acá dibujé los corazones y los delineé con negro. Pegué una hoja de color verde, delineé los corazones y la pegué diamantina. Acá pegué las fotos. Estas frases están en el último video que subí, el de amor y amistad. Pueden ver cada frase en ese videito. Acá delineé con azul, hice corazones y e hice punticos con corrector. En este lado le apliqué diamantina a los corazones. Acá hice un corazón grande y le apliqué diamantina. Le hice punticos con correctores de esta parte. Acá hice corazones. Acá recorté corazones blancos. Acá corazones, naranja, pegué una imagen de un osito que la saqué de Google estrellitas, acá dice corazones rojos los pegué, también los pueden dibujar los delineé con marcador negro y luego con marcador rojo y escribí la frase te amo, le apliqué diamantina para darle brillo lista este es el resultado final a mí personalmente me parece que la tarjeta es bastante novedosa ustedes pueden elegir los colores que más les guste y decorar a su gusto Manito arriba si te gustó y no olvides compartirlo con tus amigos. ¡Chao!